Así lo expresó Sisto Gavín luego que el pasado domingo juramentaran a la nueva directiva del Comité Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP.